Thank you. Aquí vamos a ver el proceso de loto. Buena, ¿cómo me le va? Uy, ustedes ¿cuántos años llevan? Eh, muchos años. Muchos años, me imagino, la vida entera. Este pues trabajo pues, de ancestral de nuestros abuelos, de nuestros abuelos. Well, my friends, on our journey today, I've been brought to see how traditionally The indigenous communities of this area of San Juan de la Laguna make their dyes. How they make their beautiful tapestry and. Uh, Clothing, everything is done manually. All the colors are done traditionally with uh, different dyes from different plants. This is a process that has been passed on from generation to generation, and they're trying to perpetuate it so that it continues on for many more years. Continue with us. Wow. What Conquista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestra cooperativa Casa de la Mi nombre es Cecilia. Aquí en Acá nuestra cooperativa formamos 20 familias. Las 20 familias elaboran sus propios diseños y trabajan en casa. El objetivo primordial de nuestra cooperativa es mejorar la calidad de vida de cada familia. Acá tenemos los plazaroques cafés que es natural, le llamamos Ixca. Ish viene de la palabra moriria, y viene del cacao significa la piel morena de la mujer. Todo el proceso que, que va a ver el trabajo ancestral de Nosotros seguimos conservando el trabajo como elaboramos nuestros propios diseños. El primer proceso, primero limpiamos nuestro algodón quitando las semillas que tiene por dentro. Lo tenemos que limpiar muy bien para poder sacar lo que es la fibra del libro. Lo tenemos que sacar bien la siguiente. Después lo colocamos acá para solizar. Lo tenemos que solizar en esta forma. Después, solizar unos árbol. se puede romper, ellos lo, un, lo unen pero no, no con un nudo, sino que se lo une así como así. A hacer. Empezamos a girarlo así se siente. nuestro hilo tenemos que hacer nuestra forma para si usted se da cuenta en esta forma sacamos nuestro diseño lo retiramos y lo unimos observar tenemos una de las plantas cortezas que utilizamos para los colores. Tenemos lo que es la corteza de un árbol, llamamos Pilamo, nos da este color. Tenemos lo que es el carbón, tenemos la corteza de aguacate, nos da estos colores. Tenemos las hojas de guayaba, tenemos las hojas de palo de pito, la flor de jamaica, la corteza de nance la remolacha, la zanahoria, la viruta de cedro, también la cochinilla que son unos insectos. Tenemos lo que es la chilca, el romero, tenemos lo que es de la albahaca, tenemos esta planta muy especial cuando hay luna llena obtenemos este color, cuando no hay luna llena el otro color, son dos colores. Y tenemos lo que es la semilla de axiote que nosotros molemos en nuestra piedra, que son semillas que tiene por dentro. hacemos en esta forma para que nos da el polvo el polvo muy finito después demolerla y lubrar tenemos eh, una demostración lo que es este el tallo de banano tiene un líquido pegajoso, con eso quitamos los colores. Con eso nosotros garantizamos los productos. Sí. Y tenemos acá en, en el proceso que es la planta sacatinta Esta planta, hervida por una hora, ya contiene los pedazos de tallo de banano. Después de colarla, esta manja de hilo está remojada en media hora en agua normal. Después, ya nosotros colocamos acá para teñir. Esta es una demostración de pocos minutos. Nosotros dejamos reposar una noche para que obtengamos el color más fuerte, más resistente. Después lo sacamos. Lo lavamos para que el exceso queda todo acá. Ahí está. Voy a tocarlo ¿no? y oh. el macho. No sé si tienen alguna pregunta, una duda. No, muy bonito. Wow. Ancestral, ancestral. Eso ha venido a generación de parte de mi abuelas y más todo el proceso y así nosotros también enseñamos a nuestros hijos que viven para que siga el proceso como nos ha dejado nuestros abuelos y así nosotros sacamos nuestros materiales bueno. de este proceso lo secamos bajo el sol y utilizamos ya preparar nuestros productos en el otro proceso okay. puede pasar acá? tercer proceso tenemos dos materiales que es importante para nosotras este material se llama devanaduras, aquí devanamos nuestro hilo en forma ya en bolitas ya forma en bolita utilizamos en este material que se llama urdidora. aquí urdimos los colores, el largo y el ancho de nuestro tejido Aquí se decide todo el, el proceso de nuestros eh, productos, que son chalinas, bufandas, mañaneras, diferentes clases de diseño. Ahorita estoy viendo una bufanda y lleva 210 vueltas. Si una mujer se confunde cuánto lleva, empieza a contar hilo por hilo hasta que llega el total exacto. Algo importante en nuestro tejido, estas dos crucetas, que tenemos acá. Estas dos crucetas nosotros le llamamos el corazón del tejido, es lo más principal en el diseño. Después del urdido ya nosotros aseguramos lo que son las crucetas, lo amarramos con el mismo hilo lo sacamos de este material y ejemplo de un urdido ya terminado con sus colores. Esta es la guía de nosotros, esta es la base principal lo que es el patrón del diseño de este lado, después de este urdido, pasamos lo siguiente: que es el último proceso, que es entelar de cintura. Y a la compañera va a explicar el último. Gracias a usted, muchas gracias. Eh, buenas tardes. Bienvenida aquí en la cooperativa Casa de Tejido. Mi nombre es Clara. Es un gusto dar a conocer este último proceso. Ahorita lo que estoy elaborando es una bufanda. Esta bufanda lo terminamos en una semana desde el primer proceso. Trabajamos de 4 a 5 horas al día. Lo más importante que lleva nuestro tejido es esta laviadura porque por medio de la viadura es la que separa el corazón del tejido. Ya con este material que es la lanzadera presionamos el tejido. Y esto es la trama, es la que va llenando. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Está muy bien explicado, gracias. ¿Cuántas horas lleva ya ese tejido, ¿Qué, qué, el que qué, llevas qué, ya qué, ahora mismo trabajando? Ahorita, mm, como cuatro horas. Tengo que terminar los cuatro. Horas. Okay. Ya después los que hacer es teñir. ¿no? Claro que sí. sí. Importante. Sí, claro. y acá puede observar esto lo que tenemos aquí extendido son chalinas. Estos son los más anchas, largos. Esta chalina nos tardamos en 15 días. Incluye todo el proceso. Que y acá la cooperativa nos ayuda el 85% que va directamente a las 20 familias. Y el 15% queda en gasto administrativo de la cooperativa. Qué bueno. Qué bonito. Y esto es el resultado de nuestro nuestra bufanda. Esta. Esto es de un solo color, ya esto es otro diseño que acabamos de sacar, esto es el diseño, mm. tiene doble color, y esto, este espacio como puede ver acá es el metro que dejamos a través del de tejido para que sea otro diseño más. Okay. Qué bonito. Muchas gracias por la atención y le invitamos a la tienda. Gracias. Ya tenemos diferentes productos. Listo. Muchas Nos gracias. con toda la Muchas gracias. gracias. So well, my friends, uh, today's uh, journey uh, has been amazing. San Juan de la Laguna in Lake Atitlan is a place that you definitely want to come to. I have come here to a cooperative of women that do the textiles and the knitting in town. It's over 20 families that are here located. Uh, it's something that we should uh, help and it's something that has come from generation to generation they are teaching their children they are trying to perpetuate this that has come for many generations here so if you're in San Juan La Laguna there is a place called Casa del Tejido the textile house is a place you want to come is something where you're going to be able to find amazing products. Uh, shirts, uh, you'll be able to find shoes, you'll be able to find a lot of things that you would love to wear and you would proudly do so. So keep up with us. I am Mariki for Coffee TV. Y bueno, amigos. Hoy esta excursión con Francisco eh, ha sido fantástica, hemos estado conociendo lugares interesantes, hemos visto café, eh, hemos visto pintura, arte que se está haciendo en San Juan de la Laguna, es importante porque se perpetúa una cultura, se perpetúa. Eh, toda esta tradición que es importante para que las futuras generaciones puedan saber que ha existido. Esto es algo que viene de generación en generación, lo cual es importante mantener y lo que es importante eh, apoyar. O sea que si alguna vez estás en la Laguna de titlán vienes a San Juan de la Laguna, por favor tienes que venir a Casa del Tejido apoyar el trabajo de cooperativas de las mujeres de la región. Sigan con nosotros. Yo soy Mariquí para Correa TV. y bueno mi gente esto se está poniendo bueno están emocionadas las señoras aquí de, de la comunidad sí de la cooperativa vamos a tener fashion show esto es en exclusivo para cofea tv esto no lo vas a encontrar en ninguna otra parte por eso es que nos tienes que seguir por eso es que tenemos que compartir esa información para que podamos generar sostenibilidad así que en un momento empezamos con el Fashion Show de la Casa del Tejido en San Juan La Laguna. Continúen con nosotros. Pasa, pasa, modelo, modelo, modelo, no sean penosas, dele. Ok, ¿qué estamos viendo, Cecilia? Karina. Karina, ok. Ella es Cecilia, perdón, Dale. ¿Tú quién eres? Clara. Clara. ¿Y vos? Rosa. Rosa. ¿Sí vieron? Si ¿Sí vieron eso, como les digo, en exclusivo para Cofea TV. Ok, muchas gracias señoras. Miren estos textiles. Por eso hay que apoyar. Hay que apoyar la, a, la cultura ancestral para que se perpetúe. ok? Muchas gracias, señoras. Gracias a ustedes. Ok. Esperamos. Claro que sí. Gracias.